Cuando empezamos el proyecto teníamos bien claro que necesitábamos contar con el mejor equipo disponible. Por eso empezamos a buscar entre las mejores agencias y escritores freelance un guionista. Un guionista que fuera capaz de plasmar en palabras todo lo que teníamos en nuestras cabezas. Bueno, de hecho, un amigo del novio de mi prima que tiene un cuñado cuyo vecino de enfrente daba la casualidad que tenía un... bueno, un hermano cuyo mejor amigo era guionista. La cosa es que me costó mucho, seguir la cadena, pero finalmente pude llegar hasta él y entonces le propuse colaborar con nosotros. Le fascinó la idea. Aunque la verdad es que debo admitir que la primera impresión que nos dio fue un tanto peculiar. Muy bien, Tony, hemos estado mirando tus anteriores trabajos y la verdad es que tengo que decir que... Me han encantado. Uh, sí, iba a decir que me han encantado. Bueno... Te hemos contado un poco por encima de lo que tenemos en mente. Estoy entusiasmado con la de ideas que podemos sacar. De la sinergia entre tu mente y la mía... ¿Y conseguiremos la... moldear y formar un ente que cobre vida propia frente al espectador y sea capaz de adentrarlo en el universo que tengo en mi cabeza. Bueno, ¿estoy dentro o no? ¿Qué? Es que tengo algo de prisa y así vamos agilizando. Por cierto, cuidado con la grapadora. Pero, ah. ¡Pero vamos! Estamos encantadísimos con él. Es una pieza insustituible del equipo. Es trabajador, es atento a cada detalle, es constante. Y muy guapo. Las alabanzas de Xavi Marina? claro que sé qué dicen eso de mí. Como que las escribí yo. Así de bueno soy. Lo que más me sorprende de Tony es la rapidez con la que trabaja. Siempre tiene los cambios de guión en un tiempo récord. Me gustaría saber cómo demonios lo hace para permanecer tan fresco y responder con tanta... celeridad. Tengo que admitir que no sería nadie sin mi equipo. Son dos guionistas más que me ayudan en todo lo que necesito. ¿Y sabes cuándo conectas con una persona hasta el punto de pensar que sois como una sola mente en funcionamiento? Pues me pasa algo parecido. ¿Cuántas veces te he dicho que esas no son sus aspiraciones? ¿Y por eso? saberse. A ver, chicos, ¿me podéis decir qué pasa? Nada, que este imbécil no hace más que decirme lo que el protagonista puede, puede hacer y lo que no puede hacer es que no tienes ni puta idea de, de argumento. ¿Qué? Os lo diré de la siguiente forma. Esta... Es mi gran obra maestra, el sumo de mi carrera, mi legado al mundo. Estoy muy entusiasmado con las cuestiones filosóficas que he podido abordar a lo largo de esta película. He podido combinar la introspección de Kurosawa junto a la pasión por la vida de Kraslowski. ¿Y qué nos puede contar acerca de los persos? Pero oiga, si solamente le quiero preguntar sobre los persos. Pero oiga, no quiero hablar de sus persos.